No hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de canar ¡Gracias! desengaño como él el... Una vez más Y así disimular Ante la gente La pena De un amor que ya no está